Se prende, se viene. La tiene toda la frente. Guau, qué guay que podemos personalizar. Eh, lo hacemos en plan, yo qué sé, en plan con las luces y todo, todo, todo cheto, eh. Algo cheto, bueno. quiero algo guapo, algo nice. Ay, algo ay. clean. ¿Qué quieres hacer? Uh... ¡Ay, va! ¡Mira hay? el megalodón loco! ¡De color rojo! Este. Hay no sé cuántos tipos de megalodón, eh. Yo quiero ir a matar uno, sí o sí, loco. Pero a ver, vamos a mirarlas las… Sí, of this, loca. Eh, hay un barril de esqueletos también. Hay un barril nuevo, sí. A ver, Se ven. Se ven. Estoy aquí ¿Hay ya. Un logro, hay un logro que tienes que derrotar a 10 Kraken. 10… Pues yo tiro lo que te… Ya sabes qué vamos a hacer hoy, loco. Ese me ha petado el juego, Mika. ¿eh? Sí, ya se te ha petado. A ver ya qué… Ya está, pero ya sabes que una vez, una vez se peta ya sí. no puedo petar más. ¡Oh, qué guapo! ¿Qué es esto? ¿Tas ¿Te unido has, has mi partida? ¡Sí! Hola, ¿cómo me, cómo me gusta el casco de este loco Mira, tengo ¿Cuál, cuál? 40 Doblones, venga, de tirón Ah, tengo 95 me, me, me compro el resto y hacemos ahí Yo me compro el casco Y me compro eh, los cañones No, me compro el timón El pues timón me compro, ca... vamos, vamos. me compro el timón y el casco, ¿vale? Cómprate tú nada. Cómprate tú los cañones Y la ancla, si puedes Va, de bueno ¿Qué dices, loco? Está, está brutal eso, eh es, wow. Y la, la vela esta También está guay ¿Qué pasa? Que bueno Y... y, y el Mascanón también está guapo, eh Pero me gusta más el... Go, el... Estoy... Vale. A ver, eh, Paso por paso, gente Vamos a ir primero a lo legendario o Primero vamos a mirar lo que venden ahí normal, ¿no? ¿Pero? Mira, hay una, hay una raid. Bueno, primera... Hay una raid. De... Hay que ir, hay que hacerla. Pues se viene, loco. Reputasao. Eh, vale, sí, legendos He subido la esto? ¿Botín brumoso? ¿Qué coño es esto, loco? Ah, esto. ¡Ah, amigo! De las balas malditas me falta algo. Completa 30 travesías mientras ondeas la marca de la paerca. Hostia, esto lo tenemos que hacer también, eh. Y después de los dos volcanes tengo, me falta. Buah, un poco, eh. Realiza 100 entregas. De campamento. Realiza 25. Es que se han pasado, tío. Y nuevo. A ver, ¿qué ponen? Derrota un Kraken. Y sí. Derrota 5 Krakens. Derrota 10 Krakens. Pero claro, a ver cómo nos sale al el Kraken. Al no sé. Eh, ¿qué es esto? Derrota al hambriento. Es el megalodón, es el megalodón. Ah. Se llama así en la traducción. Ah, derrota al ¿Crees Queen? Debe ser otro tipo de megalodón. Ay, no sé cuántos tipos de megalodón hay, pero... Es bastante shadow, ¿Al Terror. ¡Oh, lo guapo, loco, loco! Y me parece que cada uno, cada uno va a tener su... Sus habilidades, ¿no? Vende 10 barriles de pólvora al baluarte. Este, pues, lo farmeamos en un fly, este, lo este. Vende cofres sí. a, de... Lo que te quería comentar, ¿te acuerdas lo que decimos de que habían fuertes esqueléticos que no se usaban? Sí, ahora se usan. Ahora se usan. Ole. Después, ¿te acuerdas de las sirenas sí. mm, de piedra? Sí. Ahora, cuando las petas, te dejan unas piedras que las puedes vender. Ole. Joder, ya. Ahora, cada vez no, que no. derrotemos un megalodón o algún kraken, deja loot. Sí. Um, ¿Qué más? Vende bueno, de... calaveras Lo, del barc... del Lo del barco. Han salido más barcos esqueléticos ahora. Nos podemos encontrar algún random por el barco. Eso oh, si no se prende, loco. Y todo deja loot por fin, tío. Yes. Es, que, es que tienen, tienen que dar incentivos. Eh, eso, eso, eso, eso, eso, eso era muy necesario, eh. HOMBRE SE tú POR AQUÍ PERRA ¿Qué pasa, tío? Anda aquí el mar... ...para ahogarte con love. qué perra No se hagas aún, ¿eh? ¿Has entrado en la taberna legendaria o No, no, no, no, estoy mirando pero, las, pero... las de estas Vende cajas de pólvora... Yo, ...de huesos antiguo, ¿vale? Cuando entres, avisa. Vende cofres de capitana Esquelético Al ver es esquelético, y... Vende 10 gemas de sirena, ...de zafiro Ah, eso es lo que me has dicho de las sirenas, bloste Sí y viendo o sea, de la cama. Yo creo que lo sabía rojo, azul y verde, ¿no? ¡Qué, ¿Cuál pues eso. Dices, tío? ¡Guau, qué ganas, eh! Han su, es que creo que han, han puesto todas las los, todos los expansiones que han sacado. En esta ha petado todo. ¿Sí o no? Que si las serenas, que si los barriles de pólvora, que si los megalodon. ¡Se viene! ¡Se viene, loco! Guau, ¡Ponemos una misión de. ¿Qué es una es la legendaria. La legendaria, la hago todo, la pongo yo. Ayer me hice con Tony 5 fuertes seguidos, ¿sí o no? ¿O vamos a formar fuertes? tuvieras. Eh, yo formaría a Afortes, pero podemos poner una legendaria también. También. Ah, antes de ir vamos a dar una legendaria que quiero enseñar de los nuevos okay. accesorios del plata de, de legendario. Voy abriendo la caverna. ¡Oh, cómo mola el azul, tío. el azul está brutal, eh. Uy, me escucho doblado. Qué guapo, bro. A ver qué compras, qué, qué le compras a la pala. oh, my god. Qué te que comprar, yo, ¿guau? Eh, tenías que comprar lo que no fuera cañones? casco. Lo, o sea, yo tengo el casco Bye. y el timón. Tienes que comprar la ancla y la vela. O los cañones y la ancla. ¿Qué, pre o... ¿Qué, pre qué prefieres? Um, los cañones los tengo comprados. ¿Qué prefieres? ¿Ancla o velas? ¿Qué prefieres? Ah, hostia, pues me gustaba mucho la ancla. Por eso te he dicho la ancla. Bueno, te compro la pues ancla y las velas te ponemos ahora. Sí, bueno. sí, las velas ya. ya. Ya tengo. Hombre, acabamos con. ¿Qué pasa, guapetón? ¿Cómo estás? Tío? vamos Le tiro loco. Abajo. Vale, para la taberna, el gente. O sea, aquí me quedo bugo de un día, tío. ¿Cómo se baja? Ah, ok. Vale. ¿Cómo está? Este. este... ¿Qué pasa, como ¿Cómo estás, tío? Ahí, ahí, vamos estimando el día, va. Venga, Feliz domingo, venga, gente. Venga, venga, venga. Estamos es que, el domingo, ahí, fuerte. Al hacerte una fuerte, sale otro después, así, sucesivamente. Hostia, podemos ir de, de, de fuertes hoy, eh. Y si nos pillamos un Kraken en pol medio pues lo azachamos también. ¿Eh? Ataca al balandro también. Sí o no, se viene, gente. Pero Pero la que que sepas tomar, que son las… 4 m. ¿Qué dices, cabungo? Tan temprano, tío. ¿Dónde vamos, Antonio? Tira, tira, por favor. Antonio? ¡Antonio! Oye, me sale jugadísimo eh, Wolf. ¿Eh? Con el esqueleto moviéndote sin mover las piernas. Uy, <coughs> Uy, ¿qué es esto? ¿Elogios? Los accesorios nuevos. Miren, bien, mil el farol, mil el farol. El farol miren, ya lo he visto, luz, está brutal, eh. La pala, tío. La pala, joder. Madre de Dios, loco. Y para pa esto... Vente, vente, Wolf, vente. ¿Qué necesitamos, tío? Pues, farmear la vida y media. Madre mía. ¿Cómo es que estás levantado tan temprano, bro, tío? Madre mía, cabongo. Yo... me ha costado esta mañana levantarme temprano. Eh. Es tarde, ¿Qué saliste? De, ¿Has salido de fiesta esta noche o qué, tío? A ver qué hay aquí de nuevo Vamos a ver, a ver. ¡Oh! El cañón y la ancla, está muy guapa, eh Oibo Y el... ¿Qué dices, tío? ¿Cuánto vale esto? Requiere completar el elogio viajero de Atenas por tu, por tu Atenea, Atenea, mira, mira, vete a Reputación y mira los, lo que han puesto de Atenea se va a la deteneo, o sea. Ah, es, um, dale a tabulada. Vale, sí, ahí, vale. Y tira para la derecha, Fortuna Tenea. Ahora un puesto de loges, por Completa fin. Completa una travesía, Fortuna Tenea, vale. Y lo que es bueno, que la mayoría de loges tienes que hacerlo en plan, revienta al Kraken como pirata legendario. O sea que tenemos que hacer lo que hacemos siempre, pero ahora nos contra el loge. Vamos tirando, de eh, Wolf. Venga, vale, dale, dale. Vamos tirando. Voy vale. Estaba. en la llamada con unos amigos. Amigas. Son una amiga y... ah buenas amigo! Bueno, bueno, bueno. ¡Así me gusta, bro! ¡Así me gusta, cabongo! me despertillo, tú! ¡Hostia, me he caído no sé dónde! ¡Tú me he caído aquí! ¡Ah, tengo! ¡En serio, ¡Eh, soy un crack, loquete. ¡Así me gusta, cabongo! ¡Así me gusta, bro! ¡Qué pili, ya te digo, tío! ¡Así me gusta, tío! ¡Así me gusta! De los mismos, a las 4 AM, loco, Uah. yo ahí me moría, loco. Yo pues estaría muerto ya. Yo eh. estaría ya bajo tierra, tío. Antes sí con la CIA la aguantaba más, eh. ahora ya. Buah, me cuesta más aguantar estas horas. Tenemos trabajos de responsabilidad. Sí, tío. Que, por cierto, estoy ya… con Mi cara partido, o sea, me acabo de levantar también, así que… Sí, sí, sí, obviamente, tío. cabrón, no te preocupes, tío. Primero lo primero, tío. Si no aguantas, es que es obvio, tío. Vete a dormir, tranquilo, bro. Y descanse, tío. Y ya me contarás otro rato a ver qué te ha ido, ¿vale? Esa llamadita. Tengo, tengo, tengo hasta intriga, cabrón. Perrilla. Qué bueno, tío. Entonces tenemos que ir ahora. Qué rico, bro. A ver qué. ¡Guau, qué guapo! le aparece el barco de Division, tío! no, voy, voy, voy. Se prende. Bueno, por un poquito más azulito ha, ¿Han aquí? puesto más, algo más de cosméticos? En plan, yo qué sé. ¿alguna historia. A, acuérdate que cada región ah, tiene su sí, mercado sí, principal. Eso, sí. En plan, yo he visto la, el, el de las almas y estamos en la zona del acaparador ah, de, de oro. Nos faltará ver la alianza. Lo que quiero ir a ver es... Eh, bueno, el rojo me mola también, eh. También os lo digo, gente. Tenemos que poner la misión de Atenea Que si nos hacemos a un me megalodon Haciéndonos la Atenea, ¿me entiendes? Hostia, ¿La pones eh? tú? Sí, he, he bajado y no la he comprado, tío, soy gilipollas yo tengo, yo tengo, eh No, pero, yo tengo. Pero, pero tengo una A ver... ¡Qué guapo los cañones, tío! ¡Guau! Mola muchísimo, eh A ver el timón... De piscis, loco Si sí, no... ¿Quién es piscis por aquí, gente? Pero nos vemos cuando hagas el stream más tarde... Ole. Va, pues me cuentas lo guapo Venga, va Disfruta descansa tío, que te lo mereces Vaya puntazo tío Ya te digo Vaya aploste Espera, suelto la ancla Y el barco por dentro es azul ¿Qué para él? A ver, la ancla qué tal está A ver, a ver, a ver Está guapísimo tío, así de como yo loco ¿Sí o no? ha yo? Sí, SP, ¡corre! Es tu Yo no tengo barriles, eh No, arriba suyo, arriba de su barca hay uno Ah, oh, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Pero, pero espérate, ay, ay, vamos, tarde, vamos tarde, vamos tarde, vamos tarde, vamos tarde. Espérate que se vuelva a morir. Se va a morir ahora nada. Espérate, espérate. Seamos pacientes. Estoy aquí matando a la oleada. Vale, vale, tú mata a la oleada. Y cuando de esto, cuando esté muerto en un fly, en plan. Y si alguien se muere con él, que lo entretenga. Ahí en el lobby. Que le digáis, what levels you have? Sabes, claro. Sea, agua de eso, yo pensé sé. está, ¿Qué eh? falta? Acá, no, acá arriba, él tiene barriles. Lo atrás. escucho por aquí abajo, eh. A ver. Aquí, lo tengo. Voy a golpear. Son normales, ¿eh? son de pañuelo estos. Vale. El tío, el tío está, eh. El tío está aquí. veo. Vamos va a matarlo, ya. pero no vamos a romper la alianza. Yo por lo menos no la tontería. No, la alianza es una tontería. Al contrario. Si él ¡Ay, la puta!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 A ver, bueno. El tío está a la mierda, ¿eh? no. Te digo que si muere. Cuando me digáis, eh. Te digo. Sí. Estás atento, ¿no, SP? Sí, sí, sí, vale, estoy aquí en el la... cuarto. Uh, Capitán. Wow. Capitán. Oh, there's Captain. Ahora tendríamos que matarlo, ¿vale? SP, estás, estás atento, eh. Uh, si, la canción. Vale, teníamos que ir con otro... ¿no? ¿No? Y muédenme lo decís. Está claro, ahí vosotros. ¿Está pidiendo para ti ya los esqueletos? Para mí. No, que para mí. Me cago en los esqueletos. El capitán está aquí conmigo. ¿Está ahí conmigo el capitán, tú? ¿Dónde estás tú? esto no, ¡Me en la. Ya te loco. Vamos a reventar. Ay, chico, no? abajo se ha venido a por mí. Hijo de puta. El capitán. Iba, iba, iba, estoy iba loco. Uno, uno, ¿Eh? tibito, no. mierda, tío. Pero está muerto el guiri. No, está aquí, ¿Sí? está aquí. Tío. No, no está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Eh, tengo un para por aquí. ¿Dónde? Venga, bloque, vamos, vamos. Vamos, Pero ¿qué hacemos? ¿Compartimos ¿Lo loot o re lo reventamos entre tres? No, a ver, ¿cómo no, lo lo reventamos. Vale, vale, vale. Pero luego decimos, bloco, no, lo para no, no, su barco se ha ido. Venga, lo los lo cuidado que… Viene un galeón, eh. Que voy a lanzar el… Que voy a lanzar el… Gente, viene un galeón. Gente, a un galeón. Gente, viene un galeón. ¿Y la llave? Hostia, ¿Qué ha pasado? ¿Y la llave? Hey. ¿Qué pasa? fue eso? te digo que te esperes, tío. Esta ya lo he matado. Fine. Fine. Era obvio, ¿no? Oye, ¿y la llave? No sé dónde la habéis matado. ¿Qué has petado aquí el esqueleto y no veo la llave. Se habrá bugueado, ¿no? Me jodas, eh Viene un galeón No sé cómo lo veis lo estás contando? ¿Dónde está la llave? Boy? No sé, jodas A ver si se ha caído o algo, tío Se ha quedado ahí El barco de este se hunde, eh, ¿Eh? La aglentación, ¿no? Con un barril Como voy a caer abajo me voy a caer por ahí Me voy tío, a caer por ahí a aquí abajo, a ver si está por aquí. Coge del loot ustedes y listo sí, sí, sí, sí tío. ¿Dónde está la llave? ¿Qué que está, está contando? ¿Dónde está la llave? de la llave, loco? Que, que... Pero, ¿dónde habéis matado al capitán? Aquí, aquí arriba, aquí arriba. Está el tío aquí, eh. Eh, pues a matarlo. Ocupamos ¿Dónde de, voy a de a buscar la llave. dónde está? Está aquí, en la parte de abajo. Joder, ¿dónde está? Está en una. Eh, se va, se, se, se, Creo que se va a subir una torre, eh. A ver. Está yendo a nuestro barco, gente. Cuidado. Oh, vale. No. Una. Está subiendo a la torreta. De... SP, corre. ¡Madre mía, loco! ¡Madre puto mía, loco! ¡Madre mía! Pero este Wolf ¿quién es? Esta bestia, ¿quién es? Esta bestia. Ya está, está muerto, loco. Gente, le <ríe> no encontró la llave. No encontraba en la llave. Eh, cuidado con el galeón, eh. Ah, se, se ha ido, se ha ido. Bueno, se ha. Se... Ha atravesado rumbo. ¿Dónde es ha muerto el pavo este? Eh, eh, tenemos una alianza, en verdad. Que si lo hubiese vendido él, hubiésemos eh, ganado algo, pero no, los, no, no, no, no lo todo, ¿sabes? Pero lo, los logros de esto de vender 10. Barriles o cosas de esas no lo hubiesen tenido, ¿no? Sí, sí, claro. pero. si sí, sí, ya ven el barril. Sí. Pero quizás. Me... Es... ¿Eh? es un tío, es un tío, o sea. A ver. Es eso. Es eso. Yo le he petado es el barril aquí. Yo he cogido. Mira, mira que con la onda expansiva no sea. Claro. Sí, el balaver se si lo toma por culo. ¿De cuándo? Qué sad, tío. ¿El tío no la habrá escondido? Que va, que va, si tú estás conmigo. A ver, venía me Había caído para acá. O sea, o sea, estamos fuera, buscando tío. una puta llave, loco, o sea. Eh, hay una sirena, eh. Cuidado, gente. Hay una sirena, SP, estate atento. Vale. Si te gusta una llave. O sea, a ver. ¡Y para la puerta! Madre mía, como suenan los cuervos. Te han puesto no miedo a todo ahora que nos la liar, ¿eh? no está muerto, tío Yo le he matado, y el barco suyo no estaba aquí Pero yo que sé, ahí la sirena, por algo está la sirena, ¿no me entiendo. Eh, eh, la tengo ¿Dónde ¿Sí? estaba? Estaba, estaba aquí en la, en la hierba ¿En serio? ¿No la han encontrado? ¿Dónde? Estaba aquí, aquí Dundi, dundi. ¿Dónde estoy? Pues no me salía, eh, y me he mirado mucho, ya, vamos, eh. vamos, gente, vamos, vamos Venga, de tiro, loquete De tiro ya lo puedo ir abajo, tierra o algo, eh. Porque si no, no, me lo explico. A ver, qué hay de loot. No este va cargado, eh. Sí, sí. Uy, está... ¡Oh, hay un barril de estos. Vale. Hay un barril esquelético. ¿Dónde coño está la entrada, tío? Abajo de. Aquí, aquí, bro. Pero aquí, está? aquí, ah. Dale, dale. Ábrelo. Este, este fuerte es un nuevo ya, te digo. No sabía. Vamos. ¿Qué es el barril? ¿Esto qué es? Bueno, estoy reapareciendo ahí, ahí, en, en, en, mi, en mi proceso. ¿Sabéis es lo peor que nos podrían hacer ahora? Lanzándonos una bala de ancla y nos quitas en el ancla. No. Solo tienen unas, los barcos estos. No, no, no, no, no, no, no. ¿No? Que ahora, ahora los barcos del mar tienen todas las balas malditas. ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me han disparado barril? ¿Dónde? ¿Qué ha ¿Qué has hecho? Ah, de aquí en la isla. puede ser. Pues ¿El, el, barril de Palo Arte, el barril de baluarte, el barril de baluarte se la mierda. ¡Eh, hijo de puta! ¡Está aquí el pavo ese! Os lo dije, os lo dije. Venga, uno. Venga, muerto. Pues nos ha reventado el barril de paloarte. No Ole, te lo hemos dado tú y yo, eh, Wolka. Sí, sí. A sí. la vez. Ya, pero. Qué buena, tío, Está esta, de loco. ¿eh? No sabemos lo que nos <risas> <risas> el, el barril de baluarte al final, tío. tío. ¡Hijo de puta! Nos, nos, ha ¿eh? nos ha reventado el barril de baluarte. Pues claro, no. lo que estaban llevando. Está mal es le parió. Eh, ¿por qué nos vamos? Nos da 5000, eh. Y... Ah, tío, qué rabia. Hijo de puta. O sea, como que lo tengo que estar Joder, es os, lo... Re os lo dije eh. yo. Os lo dije yo. Vámonos, vámonos a Dantien que le veo. Vamos a Antin que le veo. O sea, a ver, lo ha hecho bien. Yo pensaba que como no estaba el barco, tío, estaba... ya no estaría él. ¿Dónde se ha ido el barco, por cierto? Ya, pero nos ha liado pensando. Nosotros, que iba a ir él, pero o se ha bajado él solo. Y ha dejado el barco por ahí. Bueno, está mal, ¿esto, no? Esto? no está mal eso, ¿no? está Muy bien. ¿La ¿Te hemos... de Ahora voy. Pero sí que es verdad que también me da. ¡Ey! Comerciante de huesos sí. legendario. ¡Hola, huesos! ¡Ahora puedes vender huesos! Pero no, eh, puedes vender la caja ¿están de Está entrando no? agua en el barco, SP. ¡Eh, no! Ah, pues lo escuchaba, tío. Dul. Eh, Vamos a vender lo más tocho. Lo hacemos esto? Hostia, el barco esqueleto que está aquí. ¿Dónde? Dando vueltas. Hijo Por de aquí. perra. Se ha quedado barrio, ¿eh? Y viene un galeón. Está bien, está ¿eh? bien. ¿Nos está reventando nosotros o no está? Que vino, damos lo, más, damos lo más grande. Que viene el galeón, que viene el galeón, que viene el galeón. ¿Tú, que... va, va, va, vámonos a Ancien, vámonos a Ancien. Rápido. Giro, giro, giro, giro. Ah, mira el ancla. Mira el ancla que viene. Tengo a no, dormir no. Mierda, estoy durmiendo, loco. Eh... ¿Alguien? De sí, ¿no? Estamos cerrados, estamos durmiendo. Yo no. Me ha sacado. Me ha pegado Chacita. un bolazo. Hay que subir el ancla, gente. Voy, voy. Bueno, bueno, voy Joder, qué alto, tío. Está más tocho, tío. Está más... ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, va! ¡Y, y no, no! tira para Ancien! Vale, vale. Giro para Ancien! ¡Dame un rumbo! Ancien es. Voy. eh. Dale. Espérate, que estoy reparando yo a fondo, eh. Es ¡Gira bueno. para no, no, no, la, en la izquierda completa! ¡Quiero hacer una el, entre, el, el, Vale, dale! ¡Son legendarios de esta Dale, Dale, suele dale, suele dale, suele dale suele suele. Suele sí. de Sí, más sí. O menos, ¿eh? hacer la alianza, SP. Vete arriba, yo me quedo abajo. Vete arriba, haz la alianza, tío. ¿Qué nos... dispara ahora, tío. Venga, gente, ¿se puede? Eh? Se puede. Me barco. Vale, vale. SP, te necesito, eh. Vale, mía, suerte que me ha pillado aquí en tránsito. Si no, me llega a sobar y me muero, loco. ¿Por qué no se está dando por loco, este pavo? SP. No, no tiene tante eh, no. no puedo... Sí, sí. Ok, ok. Qué vale. rap a hacerla, ahora. ¿SP, bájate ya? ¿Sí? Y estoy dormido ya. ya. El Megalodon también, el es, Megalodon. Mira, Esto es Nos ya, hundimos, tío. nos hundimos. ¿Qué dice? No entiendo estamos un poco precarios. Help, man? Yeah, watch it, watch it. Yo estoy… vacío, no puedo. puedes. No yeah. okay. Vas tiré, tengo que buscar Hello. el coche ahora mismo. No te preocupes, vamos a ayudarte. Yeah, okay, Thank you, man. Oh, yeah. Que nos ayuda. Entrando, que nos ayuda con todo lo que tenemos. Eh, eh, el megalodón, el megalodón. Vamos a por él, el, el rosa. Vamos, vamos, vamos. De tiro. Nos recuperamos este es el y de tiro. Estoy es malo, hostia. Me ha puesto malos, hostia de puta. Sí, tío, nos ha reventado demasiado, eh. O sea, eh, la cadencia de tiro este es de esta bestia la han subido, eh. La niebla, la niebla, la niebla, la niebla, mirad. No pongo, La pongo ya, No, huh. Lo pongo, lo pongo, lo pongo, lo pongo, lo pongo, lo pongo, lo pongo, lo pongo, lo pongo, lo Venga, también. lo pongo, lo lo pongo, lo Somos lo pongo, no. un no pongo, lo pongo, lo no lo pongo, no pongo, lo pongo, lo ¡Qué guapa la de qué loco. Vamos lentos, pero. Cañones de la derecha. Uy, bolos los FPS loco. Me ha reventado. A la izquierda, Me tiraron el Me tiraron el arcosqueleto. Me tumbado. Están tumbados. Eh, están muertos. Heads up, guys. Ya, ya, ya. Story, story, story. ¡Eeeeloo! Reparad. Voy, voy, voy. Para esa saludar y reparad el barco. Dejad de las cordialidades y reparad fiestas. Espera. Eh, ¿qué hacemos? Vamos, voy voy, Yo he saltado ya. Voy voy voy voy, voy, voy, voy. Que, que me hundo con el barco, es que espérate. Quiero. Ah, te estás tú Pero ahí, involucra. vale. Volcas, con... volcas, que me hundo con el barco. Ya lo veo. hunde, <risa> te un hunde, húndete, húndete, con él Así subes lo caro Hostia A ver. Dice, marchó. Rumbo el, el cojo del marinero veo. ¿Quién hacer la raid ellos? Venga, ¿qué raid la. La esqueleto, la... ¿Nos ayudamos. Calavera no. de mierda. Hostia, calavera. Calavera del capitán de esqueleto. ¿Qué dices? Cógela. Uh, uh. ¿Dónde estás? La tengo. Abajo. A, abajo del mar. Me he hundido con el barco. Literalmente, eh, podía andar por el barco y todo. ¿Dónde el sube todo. el barco? Míralo. Hay un mierda cofre y una mierda. Ah, espérate, hay otra. Pues Hostia, oh, estamos ya en la niebla, eh. Cuidado. Se viene, tú, vamos Cuidado, a por Megalodon o qué? Decidle que vamos para el megalodón, loco. Que nos queremos ahí, el pintor de hostias. El megalodón de la niebla es lo que quiero matar yo, tío, para quitarme de encima. Se perren, Pero claro, en ese tenemos que estar en la niebla. Pero para niebla, a donde? Habría que ir para... para el este, eh. La es para este. Tenemos, tenemos mucha. Jo eh, no hemos vendido la, la calavera de Capitán esquelético, sí. eh. ahora o.? Eh, gente. Vale, no. Y va a, ir el va a ir el director de. Gente que está petando el mar. Eh, está haciendo. ¡Oh! ¡No! ¡Perro! Me Y Rosita y me, me decía, sale, eh. Que va a ir el director de sea of Deep, o sea, se vende. Que... ¡Eh! Hay Gente, me lo perdon. ¡Eh, Gel! Espera, que les pido Gel. ¡Gel! ¡Hell fuck me! Me da mucha vergüenza jugar a hacer eso de bobo. ¿Lo reventamos o no? ¿Lo reventamos o no, gente? Lo reventamos, lo vete, venga, le tiro. A los cañones, a los cañones, vuelta. Venga, este lo voy a cagar. ¿Dónde está? ¿Dónde está el perro? No, no le he dado. A tu derecha. Era. Hijo de perra, Era. venga, le he dado, le he dado. No, le he dado yo, perdona. No, yo también le he dado, perra. Pero eh, nos estamos yendo sea. un poco a la puta, eh. ¿Por qué? Pues eso, que no me vais no el barco. Subid la vela, subir la vela, no creéis leyes. al barco. Pero yo dilo, malibrando. dilo, capitán, dilo. Me estoy disparando, coño. Ah, todos, todos, todos los cuadros estamos disparando, ¿no? Yo estoy maniobrando, coño. ¿Por coño tío. Lo que es ¡Eh! ¡Se ha parado! ganó. Ah, no. Se ha bugueado. No, no, se ha bugueado muy fuerte. Se ha se ha, se ha hecho un. ¡Eh! ¡Caderita! Voy a buscar balas de estas. Se viene, loco. Si viene se viene. ¿Y cómo ataca el perro este? Ah, ¿no? Pues no tenemos visto que no vamos a reír. ¿O no? ¿No? Es rosa, tío. Es rosa, ¿no? Para, ripara, ripara. Venga, venga. Le tiro, Venga, dispara, dispara. Eso sí. Sí, os digo yo que ayer el megalodón cuando íbamos el, por ahí todo el mar a, a, O sea, cuando apareció atacó a nosotros ¿Eh? ¿Esta el rosa? ¿También? No, a nosotros atacó el verde Ay, Estamos bien, aquí bien. en una legendaria Creo que me voy a ver, porque no, no, no, no, no, ¡Uah, he pegado! Con. Con el cañón y con el franco a la vez, en plan con los Vamos. ¿Ya están, solo dos? No, por detrás hay más. Estamos abajo de unos tablones ahí de, de loot, eh. No sé si un es... no, sí, no, no sé están. Va nos vamos a comer una isla. Uy, sí, ¿cómo rápido vamos un gorro! Venga. Eh, da mucha, pa da mucha más pasta, ¿no, Arán, la alianza? Nos estamos sí. alejando del pavo. Mira, tío, como se si resetea me rayo, eh. ¿Dónde está? un tío No está ahí, a la derecha. Detrás. Defiando. Baja la que estamos saliendo de zona. Sí, sí, puede ser. Ahora, cuando gires, le bajas la mano que se resetee. que se resete, eh. ¿Pero dónde estamos yendo? Lo vale. sé, barcó muy despacio, pero se está moviendo Vale, pues no hemos ido De hecho, nos, nos sigue pareciendo la... la canción, ¿eh? Sí, sí, sí, a nosotros no la tenemos Niebla por no salir de la hemos salido de la niebla Pues igual, pero... Ese no era el de Mira, la viene de de cara, de cara gente han vuelto a subir el traje de spawn, no de la serie, seguramente uy no han partido un poco ¡eh! muerto! muerto! ¿Sí? muerto! izquierda venga, el tirón. baja las velas venga, baja una una bajamos una Mira. me ha contado el ojo no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, switch, tanto, ¿Qué te ha pasado? no ha <ríe> pasado. Te ha pasado. aquí está. no tanto, no sube. se sube, sube, sube, sube, sube, sube. Muy bueno, salto. Confío a... con él. Oye, eh, qué buena. A ver, qué tal. Está guapo, ¿eh? Oye, ¿sabes que en realidad cuando dale. le vencemos no le matamos? ¿No? Porque está moviendo los ojos. Hombre, estará las últimas. O sea, pégale, pega, pégale a hostia con la espada, a ver. ¡Eh! ¡Se mueve! No, hombre, nada. No. Eh, ¿por, ¿Por qué mueve para atrás? Loco. Porque se ha muerto. ¡Eh! ¡Dale luz ¡Eh! No, ¡No puedo avanzar! Ahora. ya está. Porque estabas justo estaba ¡Uy va! Un borracho, le... gente ¡Uy va! ¿Y esto? Un cobrecinero ¿Qué dice lobo? ¿Estamos? Bueno... ¿Ves? Esto está bien ¿Ves? Que ahora te algo para matarlas Antes cuando no te nada... Es que he olvidado algo me he quedado, ¿la? Tengo buena oiga, nene ¿Pasa lo mismo que si...? pones ahí? Ven, si no, ¿Qué te da? la la piedra? ¿Papá, Adri? ¿Sí o no? ¿La tienes tú? ¿La piedra? Ahora te la doy. Vale, vamos oh, no, guapa, al, tío. Al barco, al barco, al barco. Oh, Está guapa, ¿no? La pongo aquí en la tableta esta de aquí. Uy, bueno. Ahí estamos. Um, gente. ¿Qué? No. No, no. Gente. No. Detrás, el rojo. ¿Qué? es el rojo? Es? ¿Lo, ¿Lo rentamos Uf. Si estamos coordinados, sí. Va. Subis Si estamos coordinadas, eh. Subis gente. ¿Cómo se coordina? Pues. Le pegamos, estás, ¿eh? le pegamos, pues. Mira, el, el rojo yo no lo no he conseguido matar, eh. Mira. ¿Está muy tocho o qué? Este es el de Demi-Ror, pero no hace aquí. No, creo que es más tox que otros Pues gente, tablones y todo va Venga ¿Pero dónde está? Izquierda Está haciendo caqueta loco Voy cargando balas Esta, esta, esta, esta, esta, esta es buena Esta es buenísima, loco ¿no? oh, Esta sí, esta sí Mierda, que viene Ha comido una, que le quiero dos eh? no te lo digo. Qué buena. Farmeando así, poco a poco. ¿vale? Es un momento, es un momento, el norador es un momento. Sí, sí. Bueno, le, metió, le hemos metido una tocha, eh. Pero porque vamos bastante loot en plan de buen, ¿sabes? ¡Uy, bah! Se me ha ido la puta. Este le doy, le este doy, doy, lo doy. Venga, si sí, le he dado. Le he dado, he dado, he dado. Ha llevado se va viene, ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Le he dado! ¿eh? le muerto, da. da. muerto, muerto Hostia, eh, me ha lanzado la mierda, eh, ese tío, me, me la Está aquí, eh, muerto, muerto, vamos a reparar ¿Ha muerto antes de Oye. el mordisco? No nos ha mordiscado, los... loco Nuevo título cosmético Sí, sí, sí, título ¿Sí? cazador de Shadow Man Shadow ¿Es el w de la Sombra? No, no, el de la Sombra se llama Swan Ghost. Es como blanco. Eh, estamos bubes, estamos como. Está como aquí, ¿sabes? Este es el qué, qué bueno, loco. Qué bueno. Agendarme. ¿Cómo que parpadea? ¿Cómo que parpadea? El ojo desbloqueado, dado uno. No dan por los ojos, tío. ¿Eh? Hostia, qué miedo, Nelly. Toma. A ¡Oh, no, un tiburón, un tiburón. ¿Dónde, dónde? Cuidado con el tiburón, eh. Voy bueno, morir como el tío ¿Dónde está? No lo veo, bro. Míralo.